Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de JugandoLinos.com Mi nombre es Erjor Y en esta ocasión os vuelvo a traer un vídeo sobre Helium Rain perdón, Ya que el otro día jugando me quedé con las con las ganas de, de seguir tratándolo un poquito eh, Si visteis el otro vídeo nos quedamos en un punto soy sincero? Ahora mismo no sé dónde nos quedamos Aparte de amarrados a... A una estación no espacial. Bueno. Vale, terminamos el. No, no. Ah, bueno, esto es el tutorial. Pero no. No terminamos. Llegamos a terminar el, el. El contrato anterior. Yo pensaba que teníamos que llegar a declarar la guerra. A. Alguno. Pires Contracts. Sí. Ah, pues hemos fracasado. No. Hmm. Pues sí, que tengo una mala memoria. Y eso que fue hace dos días. Bueno, da igual. Eh, vamos a seguir yo al final lo que quiero es jugar porque eh, yo os digo me gusta bastante no he mirado sigo sin no sé si, nos, si os acordáis que estuve mirando el tema del fast forward o sea estuve que comenté en el vídeo anterior que no teníamos para que el fast forward y demás eh, no he mirado nada no he intentado aprender más eh, fuera del juego así que Supongo que iremos aprendiendo juntos. O si sí, no, pues seguiremos siendo inundantes de la vida. Vale. Un poco de transparencia ahí no le hubiera venido mal. Sí que lo que comentaba en el vídeo anterior, eh, los menús son demasiado planos, ¿vale? Supongo que no era lo importante en el juego, no lo es. Pero sí que un poquitito de. de esos detallitos. Yo entiendo que de Bueno, podemos coger los, los dos contratos, ¿no? porque creo que tenemos que ir al mismo... al mismo... no sé si llamarlo Sistema o no tal. Es aquí, bueno, Planeta o... Pues no sé cómo llamarlo... Pero entiendo que podemos... Que podemos ir a los dos a la vez y The Forge, estamos en la forja, ¿dónde estamos? Alto esto, no mira. Estamos en la forja. Bueno, pues podemos hacer un poco todo, ¿no? ¿Qué decir. Vamos a por comida. Ya que estamos aquí, traqueamos esta. ¿Y ¿qué tenemos que hacer? Básicamente. vale, bueno, es comprar herramientas 21 de herramientas de eh, dos estaciones que están en el mismo sistema y ya de paso, a ver si nos queda pasta vale, porque esto aquí supongo que sí 31 y 21, bueno, lo vamos a intentar vamos a intentar encontrar bueno, eh, igual lo, lo podemos comprar igual directamente en la que estamos que no sé dónde estamos enganchados, la verdad A ver... Bueno, ahora, ahora averiguamos. Pero ya que estamos aquí... Ah, igual estamos desenganchados. Pues esto sigue sin responder a los controles. Ahora... Bueno, vamos a ver si podemos negociar. No vamos a comprar, no le vamos a comprar, ah, estos son inputs, no outputs, no le podemos comprar tampoco. Vale, bueno, pues nos vamos. Muy bien, es bonito el juego, eh, yo tengo que reconocer que el juego que el juego es muy bonito. Me gusta por lo menos la estética que tiene, hay, por ejemplo, yo comenté en el vídeo anterior que... que también estaba jugando al Noman Sky, Sí, vale. Eh, soy un poco hereje y tal por, por utilizar Proton. Que es lo que hay, no me, no me chisen los leones. Eh, y también es muy bonito. La verdad es que es, es otro juego que es muy bonito y está muy bien. Son. No, no son similares. Esto se acerca igual un poco más al concepto del Elite de Jerus. Es decir, comerciando. Aunque sí que es cierto, por ejemplo, que. Es otro juego que me llama mucho y estuve bastante tentado de comprarlo en el último... en, el, en uno de los bandes que ha hecho Havel Banden, que salía bastante bien de precio y... Uh, a comienzos del año que viene... en enero... a comienzos del año que viene, vale, no, no sé exactamente la fecha. Eh, yo tengo ruina aquí, ¿no? Sí. Sí, vale. A comienzos del, del, del año que viene... Eh, sale la expansión de del de elite de Andirus donde ya podemos controlar a, a personajes en, en tierra ¿vale? o sea, pues, eh, o sea está todo el rato en la nave ya nos podemos bajar de la, de la nave yo estoy aquí hablando la verdad es que el, el tema de centrar el circulito de manera visual está muy bien pero yo me fío más de los de los números, ¿vale? porque al final bueno, eh, todo esto mola y tal, pero los números no mienten y si cuadras los números esto funciona bueno, lo que os decía del, del Elite Dangerous este juego también es muy bonito y que este, este juego se, hace, se asemeja perdón, más a, a la idea del, del Elite Dangerous yo igual voy a intentar hacer las cosas ¿eh? Mientras, a ver si soy capaz de hacer dos cosas a la vez Yo me acuerdo. Aquí con la sensibilidad de los sticks, igual debería jugar un poco con ella, porque... Estoy intentando pillar el, el error angular, pero no sé, no sé muy bien. gestionar el tema del error igual es demasiado y no va a enganchar bueno, engancho con todo los bloque que está en el vídeo anterior que mientras los tres haya tres parámetros correctos y entiendo que los tres primeros además esto, esto funciona bueno lo que decía en el, elite el, el, el de Angelus que va a tener A que no he aterrizado donde debía. Vale, ver, estoy. Vale, pues me he colado. Vale. Me he colado. Como estaba en naranja, pe... claro que es el que estás a. Ya decía yo que no podía estar tan cerca. Vale, bueno, eso, que el Elite de Dangerous es otro, otro juego que me, que me llama bastante. Que el, la premisa en los dos juegos hasta donde estoy ten, entendiendo es muy similar. Aquí. Aquí es, se juega más con la subvención, evidentemente, y el Elite de Dangerous es más eh, no lo he jugado, eh. Y este llevo lo que habéis visto en el vídeo anterior y en este, así que tampoco sé si estoy acertando con lo que pienso yo de este juego. Eh, oye, esto de las inercias. Oh, guay. Son muy similares, pero diferentes. Y el Elite Museus, pues eh, trata más de gestión comercial y de establecer relaciones con otros jugadores para alianzas y demás. Aquí te lo montas. Es single player. El otro día comenté que no sabía si tenía de un multijugador. No, no lo tiene. Ya he visto en la descripción del juego. Ya te dice directamente que es un single player y vamos a ir ganando que si no nos no, no a comer de nuevo y... y es un juego que, pues eso, que también me llama la atención que casi me lo compro con, el, con uno de los últimos bandas de Humble Balder y que me va a seguir llamando poderosamente la atención cuando salga la siguiente expansión y, y ya se pueda se puede salir a, de, la, de la nave y demás pero bueno, por el momento estamos en lo que estamos Sherry Rain, que es muy bonito, como os decía, básicamente he empezado mi conversación por ahí. No lo estoy entendiendo. A ver, ¿por qué? O Se me dice que el error lateral son 7 metros, pero yo el circulito lo veo súper raro. O Se entendería que tuviera que rotar. Pues, ah, vale. Es que estaba, me está engañando la perspectiva. Vale. ¿Veis? Hay una cosa que, yo no, que no entiendo. A ver, a ver si me a gustar esto. Ahí. Si podemos. Vale, es una cosa que no entiendo. El dibujo del, del círculo es casi perfecto, ¿vale? Es, es casi como el de el capa, el que aparece en el monitor de que de, de Computer. Esto se mueve solo, ¿eh? Porque. ¿Veis? Hay un tema. Y el error angular. O sea, para mí el dibujo es muy, muy. Es que ese es el tema. O sea, el dibujo es muy similar, pero aquí algo está fallando y no estoy entendiendo qué es. Un poco más por lo siempre, me, para mí el dibujo no me cuadra, pero parece que el juego es suficiente. A mí me vale. Y... A tener? Aquí, la verdad es que es no sé si no me acuerdo si lo llegué a comentar en el vídeo anterior. Pero es un juego muy pensado. Bueno, puedo comprar todo. 21 de este. Y no me acuerdo. No hace falta que me acuerde. Vale. Ah, vale, que es No sé por qué había asociado que el verde era que podía comprar. Vale, vale, vale. Se me ha ido un poquito ahí, por no ver lo que, lo que os quería comentar el juego está muy orientado a, a, a controlarlo con, con con teclado y ratón que vale que está muy bien pero a mí este tipo de juegos me pide un poco más pues, eh, controles como más reales no o sea, que, vale que un, que un Game Pass no es no son los controles perfectos para un para un juego espacial y aquí debería tener mis pues mis pedales de la nave y mi, y mi joystick de verdad y demás. Pero es más real esto o más parecido, si queréis, que el... me, me voy a meter un viaje, que el... que andar con teclado y el ratón. Y supongo que se podrán remapear más cosas y si no siempre hay herramientas para remapear. Pero que no venga de manera nativa, entrego en los juegos pensado en que al día de hoy en PC, mucha gente utiliza Joystick. O sea, perdón, Justin Gamepads. Pues me, se me hace raro, sin más. Sobre todo porque esto les limita y no sé si ha salido en consolas, pero claro, ya ahí sí que me obligaría una adaptación muy bestia de los controles. y estrenar... Right Crimocho, mucho cógelo, ahí, vale, pues eso, los controles, sí, se sí, puede controlar con el Gamepad, y, cachis, y, y en mi, mi confirmación como hoy, mi confesión de herejes acrílico, em en... ahí se me olvidó lo que iba a decir, Ah bueno, sí que prefiero utilizar el teclado, o sea, perdón, el gamepad antes de usar un teclado de ratón. Vale, hoy me estoy cubriendo de gloria ante, ante todos vosotros. Vale. Uh -huh. Output. Pues aquí lo gracioso va a ser entonces encontrar quién vende. Vale, porque lo que no sé no he visto. Ah, vale, igual aquí. Y aquí podemos ver qué vende cada... Ay, qué bien. Vale, vale. Genial. ¿Y yo qué quería? Eh... Si veis un output de fuel me, me decís, ¿por qué pasó que voy? No, sé que aquí nadie vende gasolina. Sé que hemos comprado en algún otro lado, no no estoy seguro. Creo que era... ¿Esto es tradeo de qué? Ah, vale, para... Hacer eh, upgrades credit. Eso es tradeo, no, no sé si tenemos... No, es que no tenemos nada. Eh, mm -mm. ¡Ostras! que Ah, vale, mira. Hmm. Tenemos aquí... Vale, hemos perdido el contrato. El que tenemos... Ah, lo cancelé. Es verdad, es verdad. Mira, ya me estoy centrando. No, sector. Vale, vale. Sí, está aquí todos los datos. Si sí, yo tenía que pegarme con estos. Vale, vale. Vale, bueno, listo. Son naves y más, ¿no? Aquí estaciones. Solamente son estas. Vale. Pues habrá que buscar alguna... Algún otro... simplemente es porque no hemos estado y no sabemos lo que hay Uy, no o porque tenemos que viajar para saber que hay va a ser que hay que viajar primero No otra vez. pues esto encontrará gasolina huida aquí bueno pues habrá que, habrá que viajar aquí y es esta. No puedo hacer un target desde aquí. Qué fuerte. Byte estación. Vale. Ya no me acuerdo quién era. Vale, me vale. No, estos precios están enchados, antes de ser a o al revés. Vale. Vale. Ya lo dije en el anterior, pero esto de que suenen los motores así, me parece que estoy haciendo... Perdón por el tras, pero parece que soy yo soplando, que también, que a veces soy yo soplando, pero... pero... no, no, es como muy... Es como muy curioso, a ver, que entiendo que físicamente tenga sentido, los motores pues, están conectados a, a la nave y desde la nave oyes cosas, pero... Ahora voy a mochar por, por, por no saber frenar. Venga... A ver si un día de estos os traigo también un vídeo de, de Endless Spice, Space, perdón que es eh, como os comenté es un juego en 2D que, que, que es básicamente esto pero en 2D, bueno no sé si en ese puedes crear, ahora no estoy seguro, no sé si se pueden crear eh, pasa, flotas y, y estaciones espaciales y demás como en este bueno, se supone que sí, ya lo veremos. Me gustaría porque tiene, es que ese ruido tiene buena pinta. Vale. A ver. Oye, sí, sí, que, que visualmente parece fácil. O sea, cuando lo no. dices, bueno, me voy a aceptar los dos circulitos, pero luego no hay un punto que esto se le va. y es lo que decía la precisión de los sticks es que toco muy poco y, y se supone que la nave debería estar quieta y demás pero no está lo coge a qué distancia estaba no, no me doy cuenta vale, hemos dicho 52, ¿no? Si sí, no se me, se me da la, la cabeza input, no era output oye a mí se me está yendo la cabeza. a ver pues input se me está yendo la cabeza Opo, oh, te fui. Ah, vale, apostar. Pues no, no sé qué no estoy entendiendo. si es a tu bastilla Bueno, el viaje que lo vamos a flipar, pero bueno, a 5 metros por segundo esto engancha o casca? engancha, vale. Ah, creo que me está jugando una mala pasada el, el... la misión, vale, porque Sí, ese muelle es el de destino donde tengo que vender, pero yo quiero ir. Salvo que me tengo que buscar así. Uno a uno. ¿Cuál es? No sé si me explico mi, mi problema ahora mismo. O sea, yo pensaba que al. Un sol es este, vale. Yo pensaba que al, querer, al tener. Bueno, no creo que es este, claro. A ver, voy a. Como no puedo hacer dos cosas a la vez, voy a intentar a a amarrar. A atracar lo y... no, enmarcar, no subíse, eso y bajase. Eso, que pensaba que, que al marcar como objetivo una estación el. Eh, el resaltado naranja de los. De dónde puedes ir y que, con lo que puedes interactuar, quiero decir, era el que tocaba, pero no parece ser. No estoy entendiendo bien algo. Eh, si me estoy perdiendo algo y os habéis dado cuenta, dejadmelo en los comentarios porque. Porque no, no no Hay algo que se me está escapando. Y aquí queremos. 31 no? 52? o 60? ¿Y no sé si me explico si os fijáis en la parte de arriba de, de la pantalla nos dice en qué sector estamos lo que hay y tal, pone targeting cosas, que es donde acabamos de amarrar. Pero. Y yo ahora mismo. No me gusta. Estoy utilizando el, la, la rueda del ratón para marcar diversos objetivos. Y yo pensaba que al hacer así, lo que se resaltaba en naranja, porque no lo he entendido si no. Era. Era donde tenemos el target. No donde tenemos que ir. Salvo que el target sea simplemente para. para. lo voy a atacar, vale. Pero bueno, y entiendo que aunque ya haya marcado eso en, en. como el objetivo, lo que está resaltado en naranja la es donde tenemos que hacer la entrega de de, de combustible. Digo yo, tiene mucha pinta. Ahora, bueno, terminamos de hacer la entrega tenemos pendiente y seguimos con el tutorial que es eh, el tema de la tecnología bueno. vale que ahorrar pasta y vale que tenemos que ir consiguiendo, consiguiendo diferentes puntos de experiencia pues en este caso nos está diciendo de nos está diciendo de investigación vale. y, pues, ahí no. Perdón. luego luego bueno ahora que vamos a hacer el tutorial de tecnología pues ya veremos cómo va a terminar este este contrato. Pues efectivamente, um, da igual lo que tengas en target es enemigos, pero no es... Y el naranja es eh, el objetivo de la misión, que tiene todo el del mundo del mundo y la verdad es que no sé cómo me he despistado tanto. molan las inercias, de verdad, eh, vale, cuando, cuando te chocas no, no, pero molan las inercias. Mola jugar con ellos y mola el control, aunque el, la sensibilidad de los sticks deja mucho, muchísimo que desear. Y por muy poco que le dé, pues se va mucho. Está muy bien, está bueno. Pero normalmente no, no, no solemos tener en los juegos al final que utilizan físicas de, de un planeta. Normalmente las inercias no, no suelen ser tan marcadas. Y yo creo que... ¿Podemos venderle todo? Aunque nos pidan solamente 21 de... hoy oh, sí, sí. Bueno. Vamos a hacer dinero. Que hay que ahorrar. Que ya nos dicen por ahí que, que hay que ahorrar. Vale. queremos hacer? Mm -hmm. Creo que lo más eh, inteligente sería, como que tenemos que ahorrar pasta, ¿vale? Eh, y el tema de la tecnología va de que, entiendo, tendremos que hacer algún acuerdo con alguna compañía. Supongo que, de cara a poder conseguir los puntos de investigación que dicen por aquí, también nos dan algo de dinero. ¿O podemos aprovechar los viajes para hacer compra-venta de cosas raras? Si ¿Sí, no. Pues siempre podemos coger uno de estos, ¿no? Para hacer dinero. Pues con este, por ejemplo, creo que ya nos daba, ¿no? ¿Cuánto era? 20. 22.000, No, creo que no llega. No. Con este no hay dinero. Este no hay dinero. Bueno, pues sería cuestión de intentar buscar eh, cosas de compra-venta. O simplemente, pues mira, eh, con un contrato, pues buscar quién vende qué, quién lo quiere comprar y, y ya estaría de todos modos eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo vale porque por hoy creo que ya es más que suficiente y, y nada, lo dicho yo creo que lo vamos a, a dejar aquí No quiero salir vamos Vale, pues nada, muchas gracias por, por, por haber visto el vídeo, si habéis llegado hasta aquí, lo que os decimos siempre, visitad jugandolinos.com, ahí tenéis los diferentes enlaces a, a la comunidad, vale a, los, a, a las diferentes maneras de, de poder contactar con la comunidad, la comunidad que tenemos en, en Matrix, la, el canal que tenemos en Telegram, y... y y los de las diferentes redes sociales, que también eh, deberían estar en, el, en la descripción del, del vídeo, los diferentes enlaces. Pues nada, eh, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.